La Dirección de Investigación y Posgrado presenta La entrevista En Presencia Universitaria Es momento de conversar con nuestros docentes, investigadores y académicos, aquellos encargados de generar de manera constante el conocimiento al interior de nuestra universidad. Vamos a conversar con el doctor Esteban Gandler, con quien vamos a platicar, le insisto, en torno a un proyecto de investigación, teoría crítica desde las Américas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por venir, como siempre. ¿En qué consiste este proyecto del que ya hemos venido platicando en algunas ocasiones diferentes Ajá. en este mismo espacio? Sí, bueno, la idea es retomar la teoría crítica que había desarrollado en los años 20, 30, etc., del siglo pasado, eh, la escuela de Frankfurt, que luego se exilió en Estados Unidos y luego, en parte, regresaron. Pero su proyecto sí se con concentra sobre todo en la experiencia de Europa y de Estados Unidos. Y también, sobre todo, retoman autores de allá. Entonces, la idea es abrirlo temáticamente y también temas de autores que se discuten, ¿no? Retomar la teoría crítica pero superar un poco el suceso eurocéntrico, que sí tiene como todas las teorías que vienen de allá. La teoría crítica nos puede servir en la actualidad para conocer eh, políticas públicas, para entender algunos de los fenómenos que estamos viendo en distintas latitudes de, del mundo. Sí, seguramente que sí. Por un lado, los fenómenos políticos y también al mismo tiempo los fenómenos, eh, sociales. No, porque es lo interesante, sabía que se hace, digamos, desde arriba, pareciendo así, de las clases gobernantes, las clases eh, que tienen el poder económico y también cómo reaccionan o cómo actúan a su vez las, las poblaciones, ¿no? Que muchas veces están más sintonizadas de lo uno que quisiera. No, así digamos, de, sobre todo si se trata de gobierno de derecha, a veces tiene un apoyo muy inter... muy fuerte. Muy interesante. A veces los mismos, eh, las mismas personas que son víctimas de políticas racistas, por ejemplo, como en Estados Unidos, a veces ellos mismos la apoyan. Esta política les afecta y eso es algo que se pregunta la teoría crítica. ¿Por qué las personas a veces pues, eh, eh, participan en su propia marginalización, en su propia represión? Su propia discriminación. Discriminación también, claro. ¿Cómo usar la teoría crítica? En lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, en este periodo de transición de gobiernos de centro-derecha a un gobierno probablemente de izquierda. Sí, es interesante. Y por un lado, digamos, la, teoría, la teoría crítica en especial y también la teoría en general, ¿no? porque observa un poco una tendencia, no solamente en México, sino a nivel mundial, de menospreciar la teoría. ¿no? Hay como una idea que la política se puede hacer de manera espontánea, un poco a partir de ideas que, que tiene uno ahí, a partir de la buena voluntad, digamos, y a partir de observar ciertos problemas anteriores. Y desde la teoría y en especial de la teoría crítica, se diría que en verdad, en verdad, para realmente mejorar una sociedad se necesita, antes que nada, una reflexión a un nivel teórico eh, bastante sofisticado para entender estas, esas contradicciones que mencioné y otras más. ¿no? A veces no es suficiente simplemente decir, como hoy en día a veces se dice, hacemos que dice, que lo que quiere el pueblo. ¿no? Digamos, está bien que el pueblo no está incluido, excluido, está bien que el pueblo no se reprima, obviamente, pero a veces el mismo pueblo ya está también en la dinámica, insisto, de la problemática sí mismo, o por lo menos ciertas, grupas, ciertas grupos percibidos como minoritarios, sí. por ejemplo. Doctor, y platicábamos antes de entrar al aire, ¿habrá un evento próximo a realizarse ¿Sí? en ah, donde sí. converge precisamente la reflexión cotidiana y en lo que se refiere a la teoría crítica de las Américas. Sí, quería mencionarlo, no va a estar el evento que se llama el Quinto Coloquio de Filosofía Latinoamericana, es que este año tiene justo eh, la concentración en el tema de la teoría crítica latinoamericana, que va a ser el 3 y 4 de abril en la Universidad de Guadalajara, por si algún una persona que aquí nos escucha o nos ve, quiere ir, están invitados, ya está el programa Amado, y también voy a participar, pero entonces ahí también se juntan personas de muchas universidades de México para discutir justamente qué podemos aportar porque, por ejemplo, el problema o la realidad de los grupos percibidos minoritarios, como minoritarios, creo que sí es muy fuerte en todos esos gobiernos de América Latina de izquierda. En Nicaragua, por ejemplo, los aninistas nunca podían realmente tener una buena relación con los grupos o movimientos indígenas y campesinos. En Ecuador ha sido parecido, aunque inicialmente tienen cercanía luego se alejan, y Brasil tampoco es muy diferente. Ahí la misma, los mismos de indígenas de la Amazonía sufrían mucho el gobierno de Lula. Y entonces eh, la pregunta sería: ¿cómo hace para que eso no se repita en México? Claro. Sí. No? Una, porque justo la idea de la mayoría decide es una buena idea, pero peligrosa en relación a los grupos que no son mayoría. Porque vuelve con la constante de ser eh, segregados, discriminados, minimizados o invisibilizados. Exactamente, sí. Y eso es por un problema que trata de analizar esta teoría. Por un lado, decir el concepto de igualdad es bueno, digamos, es incluyente, pero también es problemático, porque no somos exactamente iguales, ¿no? Hay personas en México que hablan uno de los 56 idiomas que existen aquí, aparte del español. Esto no es igualdad, digamos. Claro. A lo mejor habría que darles un trato igual, pero tampoco es suficiente, porque realmente tienen otra forma de organizarse, de convivir, no solamente el idioma, de sembrar, a lo mejor, la cuestión de un tren, por ejemplo, para ellos diferente para otras personas. Y todo esto habría que ver en su justa dimensión y un poco también hacia caso a lo que dice la ONU. No que en esas de decisiones también tienen que tomarse en cuenta los grupos locales. Aunque sean pocos, digamos, claro. su opinión puede ser hasta más importante que la mayoría. En Por ejemplo, el sitios. Tren Maya, lo que quiera hacer este gobierno. Sí, el tren es un tema muy interesante. A Walter Benjamin, incluso en toda la teoría crítica, él usa siempre el tren como ejemplo del progreso que avanza sin frenarse y que a veces va a un abismo. Él incluso tiene una imagen donde dice, Marx pensaba que las locomotoras de la historia son las revoluciones, o las revoluciones son las loc locomotoras de la historia, y a lo mejor es al revés, a lo mejor las revoluciones son el momento en que la humanidad jala el freno de emergencia. ¿No? Y se refiere al tren justo como el, el ejemplo, la imagen del progreso, que a veces mejor frena lo que hace la pues Es muy interesante. <risa> eh... ¿Dónde se puede consultar a amplitud el programa de este congreso a realizarse en el mes de abril en Guadalajara? Doctor? Ah, bueno, viene así en la página del de Instituto de Filosofía de la Universidad de Gu Guadalajara. Ahí tienen, eh, bueno, ayer me dijeron que ya van a publicar el programa, yeah. ayer también no estaba, pero ya en estos días se va a publicar y otra vez no están invitados. Y también nosotros vamos en los próximos tiempos a organizar un coloquio aquí en la UAC, todavía no sabemos la fecha exacta. Y hay otro evento que quiero mencionar en la última semana de marzo en Puebla, en, la, en la penemérita de Puebla, van a hacer un evento sobre a Luxemburgo, que ha sido otra pensadora de izquierda, pero crítica. Ella, por ejemplo, tuvo un conflicto muy importante con Lenin sobre lo que pasaba en la Unión Soviética. Ella también atetía eso, atetía que los, los movimientos democráticos no son tan sencillos como a primera vista parece y hay que evitar la exclusión de ciertos grupos. ¿no? Fue un, un debate muy fuerte. donde Ella tenía la razón, finalmente. Pues muy interesante, sí. Todo Le agradezco, como siempre. Muy y bien. lo invitamos para que nos venga a platicar de los congresos que se van a estar realizando próximamente. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, gracias sí. al doctor Esteban Gladner por estar gracias. con nosotros. Una pausa y regresamos con más.